pero también este, de la, la, la importancia de desarrollar un servicio profesional de carrera para el resto de los puestos técnicos administrativos dentro de los poderes judiciales eh, debería de ser una prioridad. Y de hecho ha sido también una petición por parte de eh, varios sectores eh, de los poderes judiciales tanto a nivel federal como local. Eh, es decir, muchos jueces, muchos magistrados se quejan de que los procesos de selección este, para estos puestos no son eh, pues con base en el mérito sino con base en quién, a quien conozco o si soy hermano o amigo o primo o lo que ustedes quieran de alguien eh, con cierta jerarquía en el poder judicial este, sobre este punto este, pues no, no voy a enumerar este, muchas recomendaciones pero solamente quisiera señalar dos muy rápidamente pensamos que eh, bueno, perdón, tres este, no puedo resistir que todos los puestos jurisdiccionales sean parte de la carrera judicial porque, por ejemplo, a nivel federal eh, en la actualidad por tomar un ejemplo el, el, es el estudio que les mencionaba de Julio Ríos apunta que de 45 de, perdón, de, sí, de 45 puestos este, en, la, en el eh, perdón, en el Poder Judicial Federal, solamente cinco son parte de la carrera judicial. Entonces, este, ahí lo que significa es que todos los demás son a criterio de eh, un juez o un magistrado, que son ellos que determinan quiénes ingresan al Poder Judicial Federal. Entonces pensamos que en todos niveles, federal y local, eh, todos los puestos jurisdiccionales deberían ser parte de la carrera judicial y en general que todos los puestos en el poder judicial deberían de otorgarse con base en concursos de oposición como pasa en otros países por ejemplo, como pienso en España donde para incluso el puesto más bajo uno tiene que pasar un concurso de oposición para poder entrar y finalmente que eh, por lo menos cierto número de plazas se otorguen eh, mediante concursos abiertos es decir, justamente si uno este, abre los concursos eh, no solamente a personas que ya están en el poder judicial, pero que estén eh, abogados, que tengan cierta este, experiencia, bueno, tendrían que tener cumplir ciertos requisitos, pero que sí no sea solamente para personas pero que ya estén en el poder judicial, porque pensamos que así puede haber como más innovación también y mayor apertura este, hacia la sociedad de los poderes judiciales. Finalmente, este, ya casi acabo, espero no haberme extendido demasiado, pero el tercer eh, problema que identificamos eh, en cuanto a falta de independencia tiene que ver con eh, el desequilibrio que existe eh, entre los poderes judiciales a nivel federal y a nivel estatal, tanto en términos de su carga de trabajo como de los recursos de los cuales dispone. Y para ilustrar este tema vale la pena recordar eh, tomar el ejemplo de 2016. Eh, en 2016, los tribunales locales atendieron más de 64% de todos los asuntos que ingresaron a los poderes judiciales del país ese año. El mismo año, este, los poderes judiciales de los estados ejercieron solamente 36% de los recursos totales ejercidos por todos los poderes judiciales del país. Es decir... Ahí hay un desequilibrio que creo que es bastante claro entre lo que, los recursos de los cuales disponen este, el Poder Judicial Federal y los poderes judiciales locales y su carga de trabajo. Y este desbalance se debe, a, a, en parte, a un federalismo judicial que todavía es bastante disfuncional. Nuestro sistema federalizado... Eh, supondría la existencia de dos ámbitos de competencia el federal y el local independientes entre sí sin embargo eh, la historia eh, de centralismo político que ha caracterizado el país este, la existencia del juicio de amparo eh, como está concebido todavía hoy han derivado en un esquema de subordinación y dependencia de los poderes judiciales locales respecto del federal eh, ahora bien, es importante recalcar que en el actual contexto de falta de independencia y altos niveles de corrupción que caracterizan los poderes judiciales estatales eh, es fundamental contar con un recurso a nivel federal como es el, el, el juicio de amparo que pueda revertir decisiones eh, arbitrarias quizás eh, solamente creo que es un tema que debería ser este, debatido eh, una vez que se haya logrado este, mayor independencia de los poderes judiciales locales, creo que es algo que quizás se debería este, pensar, y yo creo que hay un debate que existe en este país sobre este tema, creo que es muy importante este, seguirlo. Eh, pero para eh, eh, concluir, eh, las propuestas que tenemos en este ámbito sería eh, garantizar la autonomía financiera de los poderes judiciales estatales, para garantizar su plena independencia ya que hoy este en muchos casos eh, pues el poder judicial no tiene mucho eh, cómo decía esto Ledwich eh, mucha palanca no sé cómo decirlo mejor a, al momento de eh, ir a negociar su presupuesto este ante el, el legislativo en general este los poderes judiciales este, locales no tienen muchísimo este peso y entonces en realidad este, haga, eh, tienen un presupuesto en muchísimos casos bastante bajo. Entonces, este, de hecho, por esto eh, la reforma, este, la iniciativa de reforma constitucional eh, eh, que fue presentada este, recientemente, que les mencioné, también atiende este eh, tema y propone que el presupuesto anual del Poder Judicial en cada estado no podría ser inferior al 2% del presupuesto general de cada entidad. Este es un paso en la buena dirección, sin embargo, nos parece que eh, habría algunos ajustes que hacer en esta propuesta. Primero, antes de entregar un mayor presupuesto a los Poderes Judiciales locales, consideramos indispensable fortalecer su capacidad de gestión, este, así como implementar mayores mecanismos de transparencia y rendición de cuentas sobre el ejercicio de los recursos, porque en la actualidad estos suelen ser bastante débiles. Por otra parte, este, no se considera eh, una buena práctica incluir en la Constitución este, alguna asignación presupuestal, porque, eh, boh, este, y de hecho hay un tema que va con esta... Con esto, ¿por qué debería de ser el 2% del presupuesto? No, ¿Por qué no el 3%? ¿Por qué no el 1%? Este 2% es, un, es un, una cifra que nos parece bastante arbitraria y por ello lo que proponemos es que en realidad eh, se realice una, una evaluación este, basada en ciertos criterios este, en cada estado este, para ver este, qué cantidad de recursos cada Poder Judicial realmente debería de, de, tener, de obtener. Este, porque eh, eh, esta, Estos criterios podrían estar eh, basados en sus necesidades, su carga de trabajo, su rezago, los niveles de sueldos eh, que tienen los, eh, los empleados del Poder Judicial este, su, la capacidad para manejar el presupuesto de manera responsable todos estos criterios deberían, según nosotros, entrar en cuenta para evaluar qué tantos recursos deben de recibir los eh, poderes judiciales y pensamos que en lugar de que este, estas asignaciones aparezcan en la Constitución este, como está planteado en esta iniciativa eh, recomendaríamos más bien incluir en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios eh, la obligación para cada estado de darle esa cantidad que se haya determinada con, determinada con base en una evaluación, este, eh, pues eh, de darle esta cantidad de recursos al Poder Judicial eh, local. Eh, entonces, ¿quién se podría encargar de realizar esta evaluación? Eh, nosotros consideramos que eh, podría haber una instancia de coordinación entre poderes judiciales de los diferentes niveles, que podría encargarse de esto, es una propuesta que, que también se ha, se ha realizado eh, por parte de los diálogos este, por la justicia cotidiana la propuesta de tener esta instancia de coordinación entre poderes judiciales nos parece que no es una mala idea eh, pero que esta instancia podría encargarse también de eh, realizar evaluaciones al desempeño de los poderes judiciales eh, y entonces estaría en condición de evaluar justamente cuántos recursos necesitan y qué tan, qué tan bien hacen su trabajo ¿no? este, finalmente pues como les decía eh, consolidar el federalismo judicial nos parece importante eh, y como les dije esto es un debate quizás este para o, uh, otra ocasión pero creo que sería algo que habría que poner en la mesa el tema de la necesidad de eh, continuar o no con el sistema de eh, juicio de, de amparo como lo conocemos ahora. Estos entonces son algunas de nuestras propuestas por, para fortalecer la independencia de los juzgadores en nuestro país. Este y pensamos que si queremos alcanzar un estado de derecho que dé de certidumbre a todos los mexicanos que reduzca la impunidad y que permita dar justicia a los familiares de tantas víctimas por ejemplo de desaparición como los hay en nuestro país actualmente es indispensable asegurarnos que los juzgadores sean imparciales para hacerlo deben dictar sus sentencias con base en la ley y no de acuerdo a influencias o presiones de ningún tipo eh, la buena noticia es que parece que algunas cosas, algunos de estos debates están empezando a surgir, este, como les he comentado, y será muy interesante, como les dije, eh, seguir lo que va a pasar en la Ciudad de México, por ejemplo, con el nuevo Consejo de la Judicatura, o lo que va a pasar en los estados que cambiaron su Consejo de Judicatura por una Junta de Administración, este, y también seguir los, los, los debates en torno a esta nueva este, iniciativa de reforma constitucional, nos parece que estos son este, pues temas que deben de estar en la agenda y estamos muy felices que así sea ahora este, muchísimas gracias un, un tema de la mayor importancia para el Estado de Derecho pero hablar del Estado de Derecho suena como demasiado abstracto, como demasiado tema de especialistas. Ese es un tema que tiene que ver con la justicia cotidiana, con la aspiración de cada ciudadana, de cada ciudadano, de que se le haga justicia, tanto en un juicio en el que se está disputando algo de poco valor, como en aquellos juicios de los que en buena parte depende eh, el curso de vida que tome eh, una, una, una persona dependiendo de la resolución judicial en materia penal no hace falta decir lo que, lo que está en juego en cada caso y tenemos sentencias que son eh, verdaderamente vergonzosas. Un juez, como ha dicho Lorenz, solamente debe basarse en las pruebas y en la ley. Un juez no, no debe atender ningún tipo de influencias, no solamente de las autoridades, sino de ningún grupo de presión. Eh, no debe darle gusto a nadie con su resolución, sino a... A este ente eh, inmaterial que es la justicia y la justicia eh, no es posible sin la independencia y la independencia consiste en que nadie nadie le diga al juez cómo resolver sino las pruebas que existen en el expediente es entonces el, el poder judicial un factor indispensable para un verdadero estado de derecho y la manera en que se accede a un cargo judicial la manera en que los jueces eh, conforman su gobierno es algo sin lo cual no se puede lograr esa independencia hay una serie de de preguntas eh, las que ah, oh. ah, este eh, a ver, leo la primera. ¿Qué consideración le merece que la Constitución de la Ciudad de México prevea la definitividad de los jueces tras su primera ratificación en el puesto? Eso es un tema muy interesante, eh, porque en realidad, eh, según los países, la definitividad eh, pues tiene un sentido muy distinto. En algunos países de América Latina. Eh, cuando uno habla con especialistas este, interesados en mejorar la independencia de la justicia están en contra de la definitividad, porque consideran que esta definitividad puede eh, hacer que permanezcan en, en su lugar algunos jueces que no tienen la capacidad eh, suficiente o que tienen justamente que respondan a intereses. Entonces, aquí en, en, en México... Creo que no se ha debatido lo suficiente este tema justamente para decidir, o sea, una, yo, yo entiendo que, eh, por ejemplo, si no me equivoco, por haberla escuchado hablar del tema, Olga Sánchez Cordero considera que la definitividad es eh, justamente una, un, un asunto que en México podía eh, permitir mayor independencia de los eh, jueces y magistrados. Yo no tengo una idea muy eh, eh, definitiva sobre esto, justa, perdón por decir definitiva para hablar de definitividad, definitividad pero, porque justamente en la herida yo creo que eh, depende mucho de dónde venimos. Eh, yo creo que efectivamente en México muchas veces se usa la ratificación o eh, los procesos luego de. Pues, de, de evaluación de los jueces y magistrados por parte de la jerarquía para este, controlar a los jueces entonces de cierto modo yo entiendo que se vea la definitividad como algo que pueda eh, impedir que haya este control por parte de la jerarquía digamos este, sobre las decisiones de los jueces, creo que podría ser algo positivo ahora eh, pues también tiene sus eh, sus eh, aspectos peligrosos digamos de cierto modo porque efectivamente también eh, puede eh, hacer que un juez se quede en el puesto de manera un juez o magistrado de manera este, indefinida digamos y, y que no sea un juez con las capacidades este, etcétera yo creo que volvemos a lo mismo siempre y cuando tengamos un proceso eh, de selección de los jueces eh, muy sólido eh, que realmente nos permita eh, eh, eh, seleccionar a los mejores yo creo que esto haría que la definibilidad eh, también sea una cosa positiva pero este, me parece una muy buena pregunta de hecho este tema, yo creo que es un tema que se va a tener que debatir también este, en, en, en el futuro este, de manera más espero haber respondido a la pregunta no sé, ¿de quién fue? Pero... ¿Sigo con más preguntas? A ver. Eh, a ver, eh, no sé, si, ¿cuál es el papel del gobierno municipal como primera línea de atención y o contención ciudadana en el marco de un gobierno judicial eficiente, considerando que el Pacto Federal considera el municipio libre? A ver, eh, allí... Digamos, y no, y no sé si yo, quizás no, quizá no fui, fui muy clara en definir lo que es gobierno judicial. Cuando hablamos de ju gobierno judicial, este, es, eh, eh, son las instituciones encargadas de administrar, digamos, el, eh, el poder judicial, de administrar su presupuesto, eh, de justamente determinar quiénes tienen que ser parte de los eh, poderes judiciales. Eh, que laborar allí este, eh, son también las yo creo eh, que son las instancias que deben de ser responsables de la rendición de cuentas de estos eh, poderes judiciales entonces la relación digamos ahí con el gobierno municipal eh, pues no es eh, evidente para mí eh, no sé si esto entendió, entendió entendió bien la pregunta no sé este, cómo. Era? Sí, este. Eh, pero espero haber o sea, aclarado por lo menos esta parte. Eh, aquí tengo problemas para leer. ¿Cómo tener acceso a los proyectos, información, trabajos, eh, artículos? y demás de la organización, transparencia en la justicia y proyectos